pero sigo aquí pendiente de todo. Olga, cuando quieras. Bueno, ante todo buenas tardes, que, que sé que la hora, la hora es difícil, pero, pero bueno, el tema, el tema que nos reúne merece que estemos todos aquí. Eh, mi nombre es Olga Fernández, soy la responsable de los proyectos de formación de Economía Digital en San Sanctetel. Este proyecto en el que estamos ahora mismo inmersos forma parte de uno de los proyectos de formación de economía digital de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Concretamente, os damos la bienvenida a la Ruta 3, que bueno, se trata de una nueva ruta, ya llevamos dos, y en esta vamos a hablar de cómo definir la infraestructura necesaria para la transformación digital de vuestros negocios. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar en esta ruta? Bueno, pues en esta ruta vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de cloud, de software, de seguridad, de cómo conseguir que las compras que hagan eh, nuestros clientes sean seguras. Y en definitiva vamos a hablar de infraestructura que, que, bueno, aunque pueda sonar una palabra algo rimbombante y algo compleja, creo que es importante que definamos y asentemos bien cuáles son nuestras necesidades para que realmente tengamos una infraestructura apropiada a lo que realmente nuestro negocio necesita, ¿no? Y yo creo que aquí además contamos con muy buenos profesionales que nos van a acompañar esta tarde y que, eh, y que nos van a dar muchas referencias y sobre todo van a adaptar muy bien eh, todo el discurso y todo lo que contemos a las necesidades de las empresas que estáis aquí participando. Nos interesa mucho saber vuestra opinión y nos interesa también muchísimo poder afinar con lo que os vamos a contar para que realmente os resulte de utilidad a vuestros negocios y podáis ponerlo en práctica pues lo antes posible, ¿no? Por eso hemos llamado... A, estos, a, estos, a esta serie de webinars, los hemos llamado hoja de ruta, porque al final lo que queremos es eso, ¿no? que tengáis al final una hoja de ruta para, para vuestros negocios. Eh, concretamente, es el webinar de hoy que se llama Infraestructura básica para que tu negocio funcione, lo va a impartir y comparte con nosotros la tarde Manuel Villalobos, es un ingeniero técnico de telecomunicación y CEO de superingeniero, que se trata de un estudio de ingeniería y también un centro de formación especializada. Pero antes de comenzar con Manuel, eh, le voy a dar paso a Francisco Cousinot. Francisco Cousinot es responsable de Andalucía Emprende, porque tenemos la suerte en esta, en esta ruta formativa de no solo de contar con estos ponentes de dilatada experiencia, que nos van a aportar tanto, sino también contar con el apoyo de los técnicos de Andalucía Emprende, que van a ofrecer tutorizaciones al finalizar la ruta a todas las empresas y a las personas que estáis participando. Francisco, si te parece, te doy paso y nos cuentas un poco cómo podrían solicitar esta tutorización especializada y personalizada a las personas que están participando en el. En el gracias, gracias, gracias Olga. Bueno, eh, como dice Olga, yo soy Francisco Cousinou. Buenas tardes. Yo soy el responsable de servicios de emprendedores de Andalucía Emprende y venimos en las otras dos rutas, pues prestando servicios de apoyo un poco a eh, sesiones de tutorización a la implantación de eh, un poco lo que la formación se está viniendo a, a dar a cabo. ¿vale? En este caso, en el tema de, de infraestructura, sobre todo nos centraremos un poco, eh, mostraros un poco qué posibles ayudas o líneas de financiación podéis tener, sobre todo para adquirir esas esa infraestructuras necesarias a la hora de llevar a cabo eh, estos servicios. ¿no? Entonces, cualquier eh, ayuda pública que haya, o eh, financiación, microcréditos, etcétera, que pueda estar a disposición de de las empresas, no, sobre todo para la implantación de este tipo de servicios, pues nos podéis solicitar una, una tutoría y nosotros os podríamos decir un poco cómo acceder a ella o incluso si eh, de cualquiera de las otras dos rutas anteriores tuvierais si dudas con el plan de actuación y necesitáis apoyo para lo que es la, la implantación, pues podemos también prestar ayuda igualmente. Eh, si queréis ahora en el chat eh, os voy a dejar el enlace para que podáis solicitarlo el formulario y cualquiera de nuestros técnicos, en el momento que vosotros nos mandéis el formulario, nuestros técnicos se pondrán en contacto con vosotros, os darán cita, y os atenderán gustosamente para ayudaros un poco a este eh, enrevesado, que parece, ¿no? Al principio de la digitalización, mundo de digitalización, pues hacerlo un poquito más accesible y que tengáis más posibilidades de, de llegar hasta él. Gracias. Pues muchas gracias Francisco, la verdad es que bueno me gustaría animaros a que solicitéis las tutorizaciones porque realmente los resultados han sido muy buenos y sobre todo lo interesante es la personalización, no ver realmente qué necesitáis, qué os interesa y bueno, como bien ha dicho Francisco pues tiene muchísima información sobre ayudas y tal que, que creo que es bastante interesante para, para las personas que estáis aquí participando y bueno porque al final todo nos no viene bien, ¿no? esa pequeña ayuda para, para, para poner en marcha nuestros negocios. ¿no? Bueno, pues, Vamos a hablar esta tarde si nuestro negocio necesita un servidor físico o necesita un servidor en la nube. Vamos a hablar eh, de si necesitamos, por ejemplo, equipos de sobremesa o es mejor apañarnos con tablets o con cualquier otro tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de software son básicos para nuestra empresa y qué tipo de software existe que podemos utilizar que tiene el rendimiento preciso para lo que nosotros lo, lo vamos a, a utilizar y no necesitamos a veces hacer grandes adquisiciones? Eh, y básicamente, yo creo que eh, voy a callarme ya, le voy a dar paso a Manuel porque es muy importante que él nos ayude a elegir de verdad qué es lo que realmente tenemos que, que implementar en nuestros negocios y en nuestras empresas. Y sobre todo, bueno, pues gastarlo justo y, y que realmente todo esto tengamos el máximo rendimiento con, con el gasto necesario y sea un gasto eficiente. Manuel, adelante y muchas gracias. Estupendo, pues gracias Olga, sobre todo por el preámbulo y, y la presentación de esta sesión, de este webinar. Y bueno, pues os doy yo ahora la, la bienvenida a este décimo webinar, eh, como bien ha dicho Olga, eh, titulado Infraestructuras Básicas en el campo de las tecnologías de la información, ¿no? que son las famosas siglas eh, TI, eh, para que tu negocio funcione. Y bueno, con el webinar, eh, con la sesión de hoy, eh, comenzamos, eh, también como ha comentado Olga, eh, la ruta tercera es denominada definiendo la infraestructura necesaria para llevar a tu negocio hacia lo digital. Por lo tanto, eh, ahora vamos a comenzar definiendo qué es una infraestructura IT, es decir, una infraestructura tecnológica en el ámbito de aplicación de nuestro negocio y viendo las principales características básicas, así como un resumen, un global de lo que sería todo el proceso de principio a fin. Eh, bueno, Ya en los próximos webinars de esta tercera ruta, mis compañeros se adentrarán en temas más específicos pues como ciberseguridad y compra online segura. Digamos que este webinar es eh, de principio a fin, como decía, algo eh, básico, genérico, en el que tomar conciencia real de nuestro negocio y, y llevarlo a cabo. Bueno, eh, antes de seguir, eh, comenzar ya con el contenido. Eh, como bien ha dicho Olga, pues eh, yo me llamo Manuel Villalobos, soy ingeniero técnico de telecomunicación y bueno, principalmente eh, me dedico a impartir formaciones, tanto en modalidad online como presencial. Y a realizar certificaciones y proyectos de ingeniería eh, bueno, pues, de la empresa que soy socio fundador, superingeniero Y bueno, y también realizo colaboraciones pues, con, con mi colegio de ingenieros de Teleco y, y con la Universidad de Málaga Precisamente, eh, dada la experiencia al crear mi propia empresa, por la cual llevo ya cinco años, y bueno, de hecho, aprovecho para decir, eh, nosotros comenzamos en 2000, sí, 2015, casi 2016, becados en un centro CADE en Málaga, en la sede que tiene el Parque Tecnológico, así que os contaré mi experiencia al respecto. Y, y bueno, y pues lo que decía, en base a esa experiencia y haber recibido pequeñas píldoras formativas como esta, haber realizado también cursos, formaciones, pues os iré comentando los lo aspectos fundamentales y necesarios eh, sobre la infraestructura para el negocio que tenéis o que estáis con la idea de tener, ¿vale? para que sea el adecuado, el más óptimo posible. Bueno, pues si os parece, eh, comenzamos con el contenido eh, e iré parando cada cierto tiempo. Bueno, pues si tenéis alguna duda, algún comentario que, que queráis aportar. Bien, pues el objeto de este webinar, ya de adentrándonos en el contenido, eh, son los cuatro objetivos que estáis viendo. Empezaremos estructurando el modelo de negocio y comprobando su viabilidad. Seguiremos definiendo ya la infraestructura que necesitemos según ese modelo de negocio para continuar desarrollando la infraestructura. Y terminaremos comentando un par de aspectos sobre la aplicabilidad de todo esto en el negocio. A priori, a ver, puede parecer esto un poco ambiguo, eh, tedioso, pero nada más lejos de la realidad. ¿vale? Vamos, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale. Bueno, pues aquí tenéis el índice para que podáis viendo un poquito más en detalle eh, cada apartado que vamos a tratar. En, en el primer apartado, bueno, estructuración del modelo de negocio. Vamos a, ver, vamos a ver cómo se hace una correcta definición del producto o servicio. Si es viable comercialmente, si es viable técnicamente, cómo detecto, cuál es mi competencia qué es esto del famoso valor añadido y un poco un par de tips sobre el testeo del producto o servicio. El segundo apartado va a ser la infraestructura necesaria. ¿Qué es realmente esto de una infraestructura? Si sí, hay que planteárselo eh, con detalle, con detenimiento, dedicarle un cierto tiempo, cuáles son los principales elementos físicos, los elementos digitales y un poco cómo se organiza todo esto. El tercer apartado eh, que vamos a ver eh, se denomina desarrollo de la infraestructura es decir, pues la compra de esos elementos físicos, su configuración y su puesta en marcha adquirir también los elementos digitales y bueno, y vamos a ver un, un par de comentarios sobre la, la configuración técnica de esos mismos elementos digitales y finalizaremos con la aplicabilidad ¿vale? Utilización en la infraestructura en beneficio del modelo de negocio es decir, una vez que hemos creado toda esta infraestructura, como veremos, esto va a requerir un esfuerzo, una inversión, eh, tanto económica como en tiempo, pues una vez que la tenemos, saber aplicarla bien para que nuestro negocio salga beneficiado, porque si no, al final, pues no, no habrá valido la pena, la pena ¿vale? no, no valdrá de nada. Y también comentaremos el, el famoso feedback, que la retroalimentación, que es bastante, bastante importante. Bien. Si no estás en internet, no existes. Os hago esta pequeña reflexión. Que nuestro negocio tenga una identidad digital acorde a su modelo y adaptada a su target de clientes es de vital importancia para conseguir el éxito comercial. Es decir, ser visible y activo en Google, redes sociales, diversas plataformas telemáticas, poseer habilidades online, es esencial para casi todo modelo de negocio. ¿Esto qué va a suponer? Pues una transformación y aprendizaje digital. Obviamente, quien ya posea previamente estas habilidades online y tenga experiencia y destreza en herramientas digitales, pues la transformación y el aprendizaje le supondrá menos tiempo y esfuerzo que al que no posea previamente estas destrezas. Este es un concepto eh, que nos guste más o nos guste menos, hay que concebirlo y tenerlo muy claro. Es decir, eh, debemos aparecer en Google. Es el escaparate de los tiempos actuales. En la década de los 90, incluso a principios del 2000, eh, cuando queríamos comprar un producto o contratar un servicio, eh, ¿qué hacíamos? Bueno, pues lo típico, ¿no? Es decir, íbamos a la calle, a las correspondientes tiendas, centros comerciales... Físicamente pues, nos desplazamos hacia allí y ahí estaban pues, los comerciales del establecimiento que nos informaban pues, de las características del producto y nos asesoraban en comprar uno u otro. Bien, esto lleva ya un tiempo, como intuiréis, que, que no es así. Actualmente, cuando queremos un producto o servicio, ¿qué hacemos? Pues googleamos, es decir, buscamos en Google, YouTube, etc. Y, eh, permitidme la expresión coloquial del gremio, eh, bicheamos, por la red, comparando unos productos con otros, ¿verdad? leyendo opiniones de usuarios que lo han comprado, etcétera. Claro que siguen existiendo las tiendas físicas, pero estas, si os paráis a pensar un momento en ello, eh, han cambiado también su manera de tratar al cliente, adaptándose a esta nueva realidad, a esta transformación digital. Es decir, antes uno pues bueno, iba a un establecimiento comercial, a poner un, un ejemplo, a comprar una televisión, y bueno, pues los comerciales generalmente nos avasallaban pues recomendando comprar una u otra, digamos, con el desconocimiento de las características, de cuál era mejor, peor, etc. Y ahora no, ahora cuando vamos, si es que vamos físicamente y no la compramos directamente online, pues ya vamos con una idea preconcebida y previamente hemos investigado por internet. Es decir, antes éramos lo que se denomina compradores pasivos, nos tenían que vender el producto y ahora con la transformación digital no, ahora somos compradores activos y directamente vamos nosotros a ese producto, ya sea mediante la compra online o la compra física. Bueno, pues por este y muchos otros motivos ya no hay necesidad de tener un local físico para vender nuestro producto o servicio, ese local va a ser sustituido por la infraestructura TI que vamos a detallar, vale infraestructura tecnológica. Es más, hoy en día, quien tiene un local físico, además, va a tener que poseer eh, este tipo de infraestructura para, para poder estar presente y activo en Internet. Bueno, pues dicho esto, eh, vamos a comenzar con la estructuración del modelo de negocio. Bueno, aquí estamos en el origen de nuestro negocio, es decir, la idea que tenemos en mente de comercializar y vender, bueno, pues a cuantas más personas mejor, obvio, podrá ser un producto o un servicio, es decir, un servicio como por ejemplo, pues una instalación, un soporte técnico, una redacción de documentación, etcétera, o un producto que generalmente aunque bueno hay caso y caso es más sencillo es decir el, el usuario nuestro cliente pues compra dicho producto eh, se le envía se recibe y listo ¿Vale? a ver en ambos casos hay que definir exactamente qué tipo de servicio y producto vamos a ofrecer es decir conocer sus puntos fuertes y débiles si creemos que nuestro servicio producto no tiene puntos débiles, es que no hemos pensado aún ¿vale? lo suficiente en ello. Os lo, digo, os lo digo por experiencia. Y cuando me refiero a conocer los puntos fuertes y débiles, esto no es eh, de cara a la galería, o sea, de cara a nuestros potenciales clientes, que ahora hablaremos de ellos ni nada de eso. Es respecto a nosotros mismos, como definición interna nuestra, de, bueno, realmente, ¿qué es lo que voy a ofrecer como servicio?, el producto que voy a vender, esto hay que destacarlo porque es un punto fuerte. Esto realmente, bueno, eh, no se oculta, ¿no? Pero tampoco se promociona, ¿no? Se destacan los puntos débiles. Entonces, creo que una cosa muy importante es que, que nosotros mismos, ante nuestro propio producto, eh, tenemos que ser eh, fieles y críticos con nosotros mismos para, para conocerlo, ¿vale? No, no hay ningún producto ni servicio que todos que sea maravilloso que todos sean puntos fuertes, que como se dice, se vaya a vender solo, eh, no, ¿vale? Eh, ya os digo que si os parece así es que todavía hay que, hay que indagar más y pensar más en ello. Bueno, ¿es viable comercialmente? Una vez que tenemos claro que vamos a comercializar, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una aplicación móvil o prestar el servicio de crear una página web etcétera el ejemplo que queráis algo cosas comunes no pues hay que plantearse la viabilidad comercial es decir existe la necesidad en el mercado se trata de un producto o servicio ya existente o es nuevo y insisto si vemos que el producto o el servicio es nuevo a priori retrocedemos y vamos a seguir eh, con esta pequeña estudio de mercado e investigación comercial para ver si de verdad es nuevo o es que nosotros no hemos dado con, con empresas ¿no? que, que proporcionen ya este producto o este servicio. Es decir, eh, se trata de algo eh, que digamos eh, las personas, nosotros los usuarios, todos como potenciales clientes de ese producto, de ese servicio, eh, vamos a necesitar sí o sí si se trata de algo así, pues siempre hombre, la, la venta es más sencilla, por ejemplo, eh, una nevera, eh, una televisión, eh, un móvil, vale, etcétera. O se trata de algo con lo que podemos vivir sin ello. Hay que, hay que plantearse eh, en qué apartado está nuestro producto o servicio. Si estamos en el caso en el que es algo que podemos vivir sin ello, hay que crear la necesidad. Vale, esto supongo que lo habréis escuchado más de una vez. Eh, bueno, si, si no se necesita, se crea necesidad. Claro, eso es así. También digo que es muy fácil <ríe> decirlo teóricamente, pero aplicarlo, ponerlo en práctica, pues es bastante más complejo, ¿no? A ver, el ejemplo claro que yo siempre pongo de esto es eh, la telefonía móvil, ¿vale? O, o las tarjetas bancarias. A ver, en los 80 y mediados de los 90 eh, había personas que no tenían ni teléfono fijo, ¿vale? Y, por supuesto, no, no había teléfono móvil. Y, actualmente, niños de 10 años tienen un móvil eh, casi mejor, ¿vale? O, o mejor que el que podemos tener todos nosotros. Entonces, el móvil se ha convertido hoy en día en un artículo, en un producto de primera necesidad. Y, precisamente, no se vende a precios de primera necesidad. Y, no sé si habéis caído en esto, eh, habéis, habéis, en fin, eh, siendo detallista Insisto, artículo producto de primera necesidad no se vende como tal precio, ¿vale? Pero es que encima, eh, aparte de estar vendiéndolo el producto, es decir, el propio móvil, también nos están vendiendo el servicio. Es decir, la tarifa asociada a ese móvil con la operadora X de Teleco ¿vale? Por eso ese negocio pues, es redondo, ¿vale? A ver, yo siempre aquí... Pongo otro símil que creo que, que, bueno, que se asemeja bastante a, a, al tema de crear la necesidad y es eh, ¿quién de vosotros eh, tiene coche o tiene moto? ¿A ¿Quién de vosotros pues bueno, pues, tiene su propio coche, su propio vehículo, su propia moto? Pues seguramente estaréis pensando, bueno, pues, pues claro, pues todos, ¿no? Así todos tenéis coche, moto, a ver, yo soy el primero que, que tiene coche, pero pregunto ¿por qué realmente? Bueno, pues porque hace mucho tiempo se quedó la necesidad. ¿vale? Es decir, se puede vivir sin vehículo propio. Uno se puede desplazar y viajar en transporte público, pero la necesidad de esa comodidad pues también hace que el coche hoy en día sea un producto de casi de primera necesidad, si no de primera necesidad. ¿vale? Eh, os comento otro símil. Eh, yo en mi empresa, el superingeniero, pues también, eh, sobre todo, eh, somos centro certificado de KNX, que es un sistema domótico, y hacemos proyectos de domótica. Y bueno, pues con el tema de la vivienda inteligente, pues ocurre lo mismo. Eh, claro que se puede vivir sin, sin una vivienda automatizada, por supuesto. Eh, antiguamente vivíamos sin aire acondicionado, y hoy en día es casi impensable la vivienda que no tiene aire acondicionado. Pues el tema de la domótica es lo mismo. Cuando uno prueba una vivienda que está automatizada, que te ahorra tiempo diario, te ahorra consumo, gastos de energía, veo un remoto desde el móvil, ah, pues me he dejado esta luz, o vas en tu rutina diaria viviendo con escenas, ¿no? que es la ejecución de manera simultánea de varias acciones. Una vez que uno pasa unos meses viviendo en una casa... Domotizada, es muy muy complicado volver atrás y vivir en una vivienda convencional. Bueno, pues ahí es cuando se empieza a crear la necesidad. ¿no? Digamos que cuando uno prueba lo bueno, <risa> hablando coloquialmente, es muy difícil volver atrás. Es como cuando uno se acostumbra a vivir eh, con aire acondicionado, pues ponte un verano un invierno ¿no? sin, sin aire acondicionado o sin calefacción. Bueno, pues crear la necesidad, ¿vale? Si, si no la hay eh, del producto o servicio que, que queremos vender. Vamos al target de cliente. ¿Cuál es el target de clientes? Aquí podemos diferenciar eh, eh, sexo, edad, eh, nivel cultural, eh, nivel económico, etc. Es decir, eh, debemos tener muy claro hacia qué tipo de público va a ir dirigido nuestro producto o servicio no es lo mismo eh, la experiencia de compra, pues de una persona que tenga 20 años, a una persona que tenga 50 años, o bueno, si no es por edad, pues de una persona que domine las tecnologías, a otra persona que no las domine, etc. Tenemos que definir bien nuestro target de clientes. ¿Y cómo consigo? ¿Cómo consigo esos potenciales clientes? Pues tan sencillo como saber dónde están esos potenciales clientes e ir nosotros. A publicitar y ofertar nuestro producto o servicio. Por ejemplo, eh, si mi producto es una aplicación eh, para el móvil, ¿vale? Pues bueno, cuyo público objetivo, eh, defino mi target, van a ser adolescentes. Pues puedo publicitarlo, por ejemplo, en la red social TikTok, que está ahora de moda, en o en Instagram, pero sin embargo, si la media de edad de la compra de los posibles o futuros compradores, de mi aplicación, bueno, pues no sé, son de 40, por ejemplo, 40 años hacia adelante, pues puedo publicitarlo en Twitter, Facebook, ¿no? que a lo mejor son redes sociales que se adecuan más a ese target de clientes para, para esa edad. No tiene sentido hacer un gasto inmenso publicitario, un gran abanico, pues cubriendo todas las redes sociales o todos los medios de comunicación, cuando a lo mejor mi target de clientes se centra... Eh, pues como ponía el ejemplo, en, en adolescentes cuando a lo mejor pues, está estimado que un 50 o un 60% de ellos actualmente ya no tienen Facebook por ejemplo, ¿no? por, por hablar de publicidad en redes sociales Bueno, y esto en cuanto a, en fin, a, a los pequeños comentarios, los pequeños tips sobre, sobre si nuestro producto es viable comercialmente ¿no? es, es las preguntas que que creo que es importante que, que nos hagamos y sobre todo, insisto, definir el, el target de clientes, ver si esa necesidad está en el mercado y si no, pues eh, hacer un protocolo, investigar cómo crear esa necesidad para vender el producto o servicio. Y es viable técnicamente, es decir, una vez que tenemos claro eh, que se va a vender, ¿vale? vamos a facturar muchísimo, pero... Tenemos que ver si realmente es técnicamente viable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir si voy a ser capaz de comprar, usar y mantener la infraestructura necesaria. Es decir, ¿qué necesidades o servicios técnicos voy a necesitar? ¿Los puedo gestionar yo o los contrato, ¿Vale? ¿Qué herramientas de trabajo voy a necesitar? ¿Las tengo o debo adquirirlas? ¿Y sé usarlas? ¿Tengo que formarme para el uso adecuado y correcto funcionamiento o ya tengo los conocimientos? Y luego también, ¿qué empresas ¿vale? o fabricantes, depende ya de, del modelo de negocio de cada uno, me pueden proveer de las posibles necesidades técnicas o herramientas de trabajo? A ver, ¿todo esto qué quiere decir? Mirad, voy a poner el ejemplo de, bueno, pues el que estamos, ¿no? Por, por algo muy típico, tópico, muy sencillito, ¿vale? Queremos vender una aplicación, ¿vale? Obviamente, aparte de, de subir la plataforma, pues tipo eh, la plataforma de Apple, eh, Google Store y demás, tendremos que promocionar eh, esto en redes sociales, tener nuestra página web, eh, hacer mailing, etcétera, etcétera. Bien. Pues a esto me refiero si es viable técnicamente, es decir, nosotros podemos abarcar todo eso, sabemos manejarnos en redes sociales, no sabemos, bueno pues aprendemos, buscamos un tutorial en YouTube, hay cantidad de formación gratuita, es eh, seguro que conozco a alguien o tengo un amigo, o tengo un familiar de que me puede decir cómo se hace, etcétera, etcétera. Entonces voy invirtiendo tiempo en adquirir esa formación, ¿vale? Y digo, vale, pues redes sociales, lo tengo controlado. Es viable técnicamente. Venga, página web. Oye, pues no no se hace... No, la verdad es que no se hace una página web. He googleado, veo que ahora, pues bueno, se estila, se hacen casi todas con WordPress o Junla, Vale, sé un poco de lo que va, pero no sé manejarlo. Eh, ¿Qué tengo más? ¿Tiempo o dinero? Cuando se empieza, pues se tiene más tiempo, ¿no? Y, y menos dinero. Luego ya veremos que, que se le da la vuelta. Bueno, pues entonces me planteo, eh, voy a invertir un tiempo en aprender a hacer eh, una página web y así me hago la página web pues, de mi propio producto para promocionar y publicitar la aplicación. O no, la verdad es que estoy ya saturado de conocimiento, estoy cansado y bueno, y prefiero invertir ese dinero en alguien, una empresa, que me cree esa página web. Vale. Pues, o de una manera o de otra, estamos solucionando... Eh, el tema de la página web, ¿vale? Entonces, en cuanto tenemos todo cubierto, publicidad, redes sociales, eh, página web, eh, mailing, etcétera, etcétera, y o sabemos hacerlo o tenemos a personas o empresas o gente de confianza que nos lo van a hacer por nosotros, digamos que ya tenemos eh, la viabilidad técnica. Os pongo, por ejemplo, el, el, por poner un, otro símil, un, un, un ejemplo mío sobre, sobre mi experiencia al respecto. Eh, pues yo el tema de página web eh, nunca lo había controlado. Bueno, empecé hace años y años cuando en fin, no, no estaba el tema, no existía ni Wordpress, empecé un poquito con HTML y demás y me defendía. Pero ya cuando vino todo este boom de Wordpress, plugin y demás, pues nada. Entonces, mmm, al principio pensé, bueno, pues contrato a alguien para que me haga la página web, ¿vale? Pero luego, viendo un poco las ofertas de las empresas, como, en fin, lo, lo que ofertaban al final, el precio era más o menos lo mismo en todas, casi todas las mismas características, pensé, bueno, ¿y si en vez de invertir ese tiempo y dinero en contratar a alguien que haga la página web, no invierto ese mismo dinero en formarme? Es decir, en pagar a alguien para que me enseñe cómo hacer la página web, y luego yo hacer la página web de mi empresa. Y así fue como lo hice. Fijaos que la inversión en tiempo es el doble y la inversión en dinero es casi la misma. ¿Me explico? Eh, si tú pagas a alguien pues porque te haga la página web, estás invirtiendo en tiempo en dinero. perdón vale. Pero si pagas a alguien porque te forme, estás invirtiendo en ese mismo dinero y dedicando ese mismo tiempo, pero luego tienes que dedicar un doble tiempo en tu hacer la página web. ¿Merece la pena? Pues eso ya, según el modelo de negocio de cada uno, tenéis que valorarlo. En mi caso lo valoré y no me equivoqué, merecía la pena. ¿Por qué? Pues porque mi página web va a estar en una, de hecho está, en una constante actualización. Eh, un par de veces al mes o cada dos semanas más o menos, pues actualizo cosas, opiniones de clientes, que ahora después comentaremos lo, lo importante que son. Y entonces, pues bueno, pues valoré que si una persona hacía la página web y eh, luego yo tenía que estar, eh, oye, ¿cómo? O venga, te, te pago el mantenimiento para que vaya haciendo actualizaciones o bueno, dime cómo es, al final iba a ser peor que aprender por mí mismo y ya gestionarlo íntegramente yo. Y es más, como luego la experiencia de hacer la página web de, de mi empresa fue bastante bien y demás, pues ya supe montarme la plataforma Moodle para el contenido de formación y learning y todo lo que ello conlleva. Entonces, al final, eh, como que luego en un futuro también eh, ahorré un poquito de, de, de tiempo y dinero para no formarme de nuevo o no pagar a alguien de nuevo que hiciese la plataforma Moodle, como hubiese pasado si, si hubiese pagado a alguien por la página web. ¿no? Y al aprender yo, pues, lo abarqué todo. ¿no? Bueno, entonces con esto quiero decir que según cada uno, el modelo de negocio, el tipo de negocio que sea, tiene que valorar estas cosas y, y ver pues, qué camino coge y, y cubrirlo todo técnicamente. ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es mi competencia? Como estáis viendo, siempre existe, ¿vale? Siempre. Esta es una de las cosas... Eh, que debéis sacar en claro. Aunque creáis que un producto innovador, como os decía anteriormente, se va a vender solo, no va a tener competencia, es un error, ¿vale? Siempre va a existir competencia, siempre. Si creemos que no tiene, como os decía anteriormente, es que no hemos buscado bien, una vez la identifiquemos, eh, os recomiendo encarecidamente que os hagáis pasar por clientes ficticios, ¿vale? ¿Por qué? Porque así conoceréis pues, sus puntos débiles y serán los que podáis reforzar vosotros para diferenciaros precisamente de ellos. Obviamente, pues yo cuando empecé lo hice, además recuerdo que, que fue una anécdota graciosa porque cuando empezaba con todo esto y bueno, eh, pues sobre todo en el tema de la automatización de la domótica, yo empecé a pasarme por eh, a simular clientes de varias empresas de domótica en Málaga, eh, precisamente esto lo hice en el CADE, ¿vale? Fue en el tiempo, en la época que estuve en el CADE. Y claro, como teníamos una planta baja y la planta alta, había otras empresas que con lo de la planta alta, pues bueno, por, por temas de horario y estar en distintas plantas no nos conocíamos mucho. Resulta que en la planta de arriba había una empresa que se dedicaba parecido a lo que yo empezaba a ofertar. O sea, que fijaos que estábamos competencia planta con planta y las dos empresas empezando. Y gracias a hacer, bueno, a googlear y hacerme pasar por cliente, dije, oye, esta empresa... También el haceros pasar por clientes ficticio, eh, por ejemplo, si no estáis seguros de algún punto fuerte de, algún, de alguna cosa de, de vuestra empresa, mmm, lo tenéis un poquito inseguro, no está madurado del todo y al haceros pasar por cliente recibir respuesta de esa empresa, bueno, pues que está más consolidada en el mercado, se conoce más, lleva más años, entonces esa aportación o va a seguridad y veis que, que lo que os contesta es exactamente o parecido a, a por el camino por el que vosotros vais bueno pues entonces eso os refuerza que veis que no que mmm, la cosa cambia no tiene por qué ser malo puede ser que vuestra idea sea mejor y precisamente va a ser uno de los valores añadidos y lo que os va a distinguir de vuestra competencia ¿vale? en cualquier caso Siempre es bueno, porque así conocéis más los puntos fuertes y débiles de, de vuestra empresa ¿vale? o de vuestra futura empresa. Bien, os pregunto, vamos andando por la calle ¿vale? y o estamos parados, bueno, esperando en cualquier estación, pues el tren, el autobús, lo que sea. Y nos encontramos una máquina, como estáis viendo en la, en la presentación, en la foto... De Pepsi y otra de Coca-Cola. ¿La competencia juega a favor o en contra? ¿Qué pensáis? Bueno, pues... Exactamente. Como comentan por el chat, eh, a favor. ¿vale? Perfecto. Siempre a favor. Es decir, eh, si solo hubiese una máquina el cerebro se plantea la opción de compro o no compro el refresco. Sin embargo, eh, si vemos las dos máquinas, el cerebro directamente se, plan se plantea ¿Cuál compro, Pepsi o Coca-Cola? No dice voy a comprar o no voy a comprar, sino dice uy ¿Cuál de las dos? ¿no? Entonces, la competencia es muy, muy favorable, juega a favor a pesar de que a lo mejor eh, uno a priori puede puede creer dice bueno si voy a vender este producto es innovador mmm, no existe en el mercado voy a crear la necesidad soy el primero eso muchas veces parece que es bueno pero para nada de verdad además también os oh, lo digo esto por experiencia mira el tema de los proyectos que hago bueno y ahora ya como centro certificado X, el tema de la domótica en general eh, es un campo que, que, de cara a la sociedad, no sé, vosotros me, me podéis decir, y así también, pues fijaos, estoy utilizando a vosotros como feedback, ¿no? Siempre, siempre tenemos que estar retroalimentando. ¿no? De cara a la población en general, eh, parece que es un campo, pues, que solo se lo pueden permitir eh, a un cierto nivel económico, que solo va destinado a, a viviendas de lujo. Eh, entonces, nada más lejos de la realidad. De hecho, la mayoría de los proyectos que se hacen en Andalucía, ¿vale? Eh, con automatización y control de viviendas eh, son a viviendas... Eh, se destina mucho también pues para temas de, de accesibilidad eh, residencia de ancianos eh, gente con minusvalías eh, etcétera, etcétera ¿vale? no solo es eh, comodidad y lujo que también que es lo principal pero eh, ¿vale? tiene tiene otros sectores entonces eh, os comentaba hace años eh, cuando bueno pues la gente tenía este concepto sobre la domótica era más difícil que, que un cliente, un potencial cliente, aceptara el proyecto de domótica. Sin embargo, hoy en día, el denominado, el famoso IoT, ¿no? las siglas en inglés de Internet de las Cosas, es decir, asistentes como eh, Google Home, Alexa, etcétera, etcétera, ¿vale? que todos conoceréis, eso realmente no es domótica, es Internet de las Cosas. Y esta confusión que mucha gente se cree que el IoT es domótica, que, que bueno, pues está más accesible, eh, pues cuando doy los cursos de Panel y muchos alumnos me preguntan, oye, pero pero ¿dónde queda la domótica? ¿Realmente esto va a hacer competencia, va a hacer sombra a la domótica? Y yo siempre le digo, para nada. Digo, de hecho, desde que está en auge el tipo IoT, Internet de las cosas, Google, Home y Alexa. Eh, ...se ha beneficiado los proyectos de domótica. ¿Por qué? Pues porque, como yo digo... ...Open Mind, Mente Abierta... ...ha, sido, ha llegado, ha sido más accesible... ...a la mayoría de la población... Eh, ...pues gracias a empresas como Google... ...Samsung y demás con... ...con el tema de IoT. Entonces la gente... ...está más abierta de mente en automatizar... ...esto de su casa, en poner... ...esto para el control en remoto con una aplicación... ...y eso hace 10 años pues... ...la gente no... era muy, muy escéptica. Ahora es menos escéptica. Por lo tanto creo que, que nos retroalimenta y eso ayuda, ¿vale? Pues entonces yo creo que es el, el, en fin, el concepto, el, el ejemplo que, que os viene bien, pues sea cual sea vuestro modelo de negocio, la empresa que ya tenéis o que vaya a empezar, que os beneficiéis un poco de, de la empresa, hacer un tándem, incluso, bueno, con la empresa me refiero a vuestra competencia, ¿no? E incluso contactar con vuestra competencia eh, o... Opciones de colaboración, publicidad para ambos, no, no lo veáis como realmente como el enemigo, ¿vale? Verlo como, en cierto modo, como un aliado. Vale, vale voy a contestar, si os parece, eh, algunas preguntas que estáis poniendo por el chat. Y bah, pues están relacionados justo con lo que estamos hablando ahora y, y seguimos. Vale, comentan por aquí que qué herramientas podemos eh, usar eh, para saber quién es la competencia. Pues a ver, mmm, no os puedo decir una herramienta específica porque no conozco, soy sincero, no, no conozco que exista, pues, tal página web donde puedes eh, filtrar, no sé, por nombre o por. Eh, para conocer la competencia. Lo que sí os puedo decir al respecto es que, eh, dependiendo del sector y del gremio de la empresa, existen plataformas, vale, páginas web en las que profesionales eh, se inscriben. Vale, me explico, os pongo un ejemplo de esto. Tema domótica. Existe una página web que es domótica365.com. Es decir, es como... El... Tu ¿Sí? Vale ha colado el audio. Vale, bueno, pues como decía, eh, existen plataformas y, y, bueno, pues como Domótica 365, en la que, bueno, se inscriben profesionales, empresas como para anunciarse pues su servicio y demás. Eso es como ser, bueno, pues pone uno en Google eh, Domótica Málaga, Domótica Andalucía, Domótica, tal, y, y va saliendo. Entonces, al uno echar un vistazo en esas plataformas, en esas páginas web sobre qué empresas están inscritas, pues también te puede hacer una idea de, de, la, de la competencia, ¿no? porque al final es muy beneficioso que toda la empresa nos no inscribamos en plataformas de, de este tipo. ¿no? Eh, otro ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, también realizo certificaciones energéticas. Entonces, eh, la plataforma Certicalia es una plataforma a nivel nacional en la que todos los que, bueno, los que queramos, obviamente, pero estamos casi todos los que realizamos certificados energéticos nos inscribimos en esa plataforma. Y el potencial cliente filtra por códigos postales y según la localización, pues nos llama uno u otro. Pues obviamente en esas plataformas tú puedes, como decía anteriormente, la expresión bichear a tu competencia, pues mira el precio de esta persona, pues mira este qué atractivo el anuncio, qué argumento comercial más bueno y así podemos un poquito eh, ir viendo nuestra competencia. Vale, por aquí comentan también que, bueno, dicen, últimamente creo que las empresas se favorecen mutuamente, exactamente, tal cual. Existen eh, acuerdos y colaboraciones entre diversas empresas sobre sus productos y hay algunas de ellas que venden los productos de su competencia. Claro, también ahora comento un aspecto sobre esto, bien visto. Eh, las herramientas usadas para saber su competencia eh, son sus propias páginas de internet y la opinión que los clientes fieles sobre esos productos, exactamente. Bueno, pues como muy acertadamente comentan por aquí, también por el chat. Eh, sí, si al final, vamos, esto es un dicho que todos habréis conocido, o sea, que todos sabréis, mejor dicho. Es, si no puedes con tu competencia, únete a ella. Y esto es muy, es muy sabio, ¿vale? Cuando, por ejemplo, pongo mi, mi experiencia y que creo que también es un símil bueno en este aspecto. Eh, cuando yo me certifiqué como centro Kaneki, creo que fue poquito antes de empezar la empresa, 2013, eh, 2014, por ahí. Bueno, en 2015 cuando empecé, eh, pues claro, no, la gente no se fiaba. Un centro certificado Kaneki, pero estaba homologado de verdad, pero tal, no, no era conocido. Entonces, ¿qué hice? Llamar a, a la competencia que, voy a decir ya que, que tenía en Málaga, no que tengo, porque ya, ya no son competencias. Y, y bueno, los llamé, les propuse una colaboración, les pareció bien, entonces pues in, eh, dimos juntos unas cuantas charlas, incluso cuando le hacía falta que le echara una mano en impartir los cursos, pues yo iba con ellos y bueno, y al final pues me fueron conociendo y yo creo que a día de hoy no se arrepentirán, pero dirán, no me esperaba, <ríe> no me esperaba esto. Entonces bueno, la, la colaboración es, es muy importante, eh, nos beneficia a todos. y sí, sobre todo como comentan también por el chat el tema de, las, de la review ¿no? de, la, de las opiniones de, de los clientes, eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante con el tema del feedback vale, pues seguimos entonces una vez que sé cuál es mi competencia y que ésta me beneficia eh, vamos a sacarle un valor añadido para eh, beneficiarme aún más de mi competencia es decir yo ya sé el producto y servicio que voy a ofrecer he hecho el visto bueno he dado el visto bueno de la viabilidad comercial y técnica y conozco cómo funciona mi competencia pues como estáis viendo la transparencia entonces debo diferenciarme de la competencia para ello, entre otras cosas, ofreciendo un valor añadido. Y conseguir una identidad comercial distinta. Esto es muy muy importante, por lo menos bajo mi criterio. Y bueno, eh, otro emprendedor y otra empresa opinan igual. Y bueno, yo creo que cada vez se estila más. Con conseguir una identidad comercial distinta me refiero a... Estamos acostumbrados a, a la clásica... Eh, a ver... ¿Cómo les puedo explicar, a la clásica formalidad de una empresa, eh, correos, pues bueno, estimado cliente, le informamos, que bla, bla, bla muy formales, muy clásicos. Un, un conglomerado corporativo, bueno, pues muy. una estructura muy clásica, todo un, un merchandising, ¿no? Que ahora lo veremos muy, muy clásico bueno, y, y muy de toda la vida, por así decirlo. Entonces. Que tú destaques, que tú eh, salgas de ello, eh, yo creo que es positivo, primero, porque va a llamar la atención. Y segundo, porque creo que a día de hoy la sociedad actual no se lleva tantas formalidades. Es decir, se llevan las cosas, eh, obviamente, elegantes, respetuosas, bien hechas, hay que ser profesional, pero todo eso no implica que tengas que llevar un lenguaje pues, tan clásico, tan corporativista, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, el, el nombre que yo escogí de superingeniero, pues es un nombre arriesgado, porque yo pensaba bueno, eh, a ver el nombre, cómo se lo van a tomar, de si queda un poco con prepotencia, o queda, pero bueno, por suerte ha ido bien, ¿no? Y, y es bien aceptado. Y, y al final es que, bueno, superingeniero, pues, cae en gracia con lo de super, eh, se lleva ahora un poco así lo distendido, más coloquial, al final eh, lo recuerda fácil superingeniero.es se te queda no es un nombre muy elaborado, redundante en ese aspecto y, y creo que empresas de ese tipo con esa nomenclatura y cosas más coloquiales, actuales pues destacan más frente a otras más, más clásicas ¿no? entonces bueno, pues una identidad comercial acorde, que nos guste que nos sienta más gusto con ello eh, al final va todo de la mano, eso va a ofrecer un valor añadido y eso va a hacer que, que me diferencie de la competencia Eh, a ver, insisto en esto porque en fin, eh, es bastante importante. Cuando en 2015, como he dicho, empecé con, antes de superingeniero, eh, mi empresa se llamaba, fijaos, My Smart Home Solution, es decir, eh, un nombre en inglés, solution, muy, con mucho más tirando a lo que ahora, ahora, que ahora digo que, que no es lo adecuado. Y, y bueno, y ese nombre pues, pues fracasó en el sentido de ya simplemente para el correo electrónico. El típico correo de info, info arroba e. deletrámelo, ¿cómo es? No no ha llegado, ha sido devuelto, es que no lo he escrito bien. Al final dije, esto, esto no puede ser, hay que darle una vuelta de, de tuerca y se cambió todo. Y, y ahí fue cuando eh, exponencialmente crecí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto de la identidad eh, comercial, la identidad digital, creo que que no es tiempo perdido en mano. Creo que es una inversión de tiempo para que luego pues el negocio funcione bien. Vale. Bueno, pues, para... Para terminar esta primera parte, vamos con el testeo del producto o del servicio, ¿no? Esto también es muy típico, es decir, eh, no con familiares ni amigos, es decir, público objetivo, por favor. Es muy fácil, pues, bueno, pues tirar de un amigo, de un familiar, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece, cómo ha quedado la página web? Tal? Entonces, bueno, eh, no van a ser bueno, por norma general objetivo del todo te van a decir que está perfecto que, que no la puede hacer mejor y o te van a decir las cosas a lo mejor tan sutilmente que tú como estás tan centrado y motivado en eso pues ni lo, ni ni te va a dar cuenta entonces encuesta en redes sociales mailing vale correos masivos eh, formularios online encuesta a pie de calle por qué no vale todo eso con toda esa información no vale de nada hacer todo eso y luego no saber analizar bien esa información. Con toda esa información va a ser un feedback, una retroalimentación bastante importante. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos y, y gracias a ese feedback pues vamos a resaltar los puntos fuertes, modificar los puntos débiles y mejorar aspectos a considerar. Por ejemplo, yo he creado para mí la mejor página web ¿La ves? La aplicación se vende sola, es que voy ya a Google Play a comprarla y, y está perfecta. Pero luego, eh, a un cuestionario en redes sociales, oye, métete en esta web y, y dime tu opinión que te parece. Y a cambio, pues consigue un cupón de descuento si quieres eh, comprar la aplicación, ¿no? Pues para incentivar a, a que el potencial cliente haga la encuesta, por ejemplo. Y ves que la mayoría de opiniones son negativas. Pues el color verde destaca mucho y no me gusta. Pues el texto es demasiado chico. Y tú dices, bueno, pero si he puesto el texto chico, caso he hecho? Porque parece que es más elegante y ahora a la gente no le gusta chico. Tal. Pues muchas veces, muy a nuestro pesar, tenemos que modificar eso. Eh, ¿vale? Porque al final los clientes son los que, eh, los primeros. ¿vale? La típica eh, pirámide empresarial, pues eh, el cliente siempre arriba y nosotros debajo. ¿Vale? Entonces, aunque nosotros modifiquemos y hagamos una página web que para nosotros sea visualmente menos eh, atractiva, eh, si para el cliente lo es, pues se hace así, ¿vale? Eh, con el tema del, del mailing y, y también porque, bueno, pues algunos de vosotros lo, lo habéis comentado ahora por el chat, si conocía herramientas de este tipo y demás, pues os voy a mostrar una... Eh, es gratuita, es súper intuitiva, fácil de manejar, que es el MailChimp, que supongo que muchos los conoceré, la conoceréis, otros a lo mejor no. Entonces, voy a compartir... Eh... A ver, supongo que ya estáis viendo el, la compartición del MailChimp, que lo tengo ya aquí preparado abierto. Y bueno, eh, Mailchimp simplemente eh, es una página web en la, que, en la que uno se registra, como digo, eh, gratuitamente y crea campañas, ¿vale? Una campaña no es más que, eh, cuando le damos, eh, enviar un mail masivo. Como estáis viendo aquí arriba a la derecha. Eh, entonces, creamos la campaña y, por ejemplo, estas son campañas que vale que, que yo he creado. Y, y fijaos qué útil es. Mirad, eh, en. Yo tengo, por ejemplo, una lista de 500 mails, 500 correos electrónicos. ¿Cómo consigo esos correos electrónicos? Bueno, pues si googleáis veréis que hay eh, venta de bancos de, banco de correos electrónicos según el tag de clientes que uno busque. Bueno, pues... Siempre tenemos que si compañeros de un curso de tal, bueno, lo incluimos todo en, en un saco roto, como les digo, y luego ya a partir de ahí se, se va filtrando y al final uno pues va haciendo su base de, de datos de, de potenciales clientes, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay en si yo todos esos es correos electrónicos, bueno, pues me voy a mi típico correo de Gmail y envío un correo masivo diciendo, oye, eh, he anunciado esta aplicación que la he puesto en venta, tal, tal, tal". bueno. Primero, eh, que no va a quedar tan profesional como crear un, un mail, eh, un mail tipo campaña, ¿vale? Como ofrece MailChimp o otras plataformas, ¿vale? He puesto esta porque es la más extendida y gratuita. Hay otras muchas. Y segundo, porque no te ofrece la posibilidad de monitorización. Es decir, volvemos otra vez al feedback, a la re retroalimentación. Fijaos aquí, mirad el último partner ¿vale? el que hice en octubre, que lo terminé hace nada. Pues yo envié un correo electrónico, ahí veis que está enviado, pues lo envié a 225 personas, lo veis aquí, y de esas 225, pues abrieron el correo 89. Fijaos, un 39,7%. Y de esos 89 que abrieron el correo, 14 clicaron en el enlace de matriculación. Y ya os digo, y de esos 14 se matricularon 9, ¿vale? Por lo cual, eh, bueno, no está mal la estadística. Entonces, esta posibilidad de monitorización no la ofrece un correo electrónico normal al uso. ¿vale? Esto lo considero una gran herramienta. Otro que dice, bueno, pues este eh, lo vieron más, 51,9%, 84 personas. Luego otro curso de certificado energético, pues fijado, 134 personas de las 200, de 231 que lo envié. Aquí podéis ir viendo vuestras monitorizaciones. Obviamente, el segundo correo que envío ya, pues, lo habré menos gente porque lo habrá abierto el primero. Eh, también puedes ver quién... Eh, por ejemplo, yo tuve un total de 237 y por ahora voy ya con 224. O sea, en estos años, pues, he tenido poca gente, ¿no? que, que ha quitado monitorizar las... todo esto. Insisto, hacer las cosas con muy buena intención, muy bien hecho, un correo electrónico al uso, pero luego no tienes un feedback, una monitorización de, de cómo ha ido de bien, no sirve de mucho, ¿vale? O Entonces, sea, bueno, herramientas como MailChimp pues, son bastante óptimas para, para este tipo de cosas. Vale. Mirad, el tema también os quería enseñar de formularios online. A ver, voy a compartir por aquí uno. Por ejemplo, este es de, de mi web. Mira, un formulario online de este tipo, fijaos, dentro de la página web, imaginaos que esto pues, bueno, es, eh, puede ser la, la página web de vuestra empresa, de vuestro eh, producto de, de venta, de vuestra aplicación y demás. Bueno, en mi caso os he enseñado el de matriculación y queréis poner un formulario, pues el típico formulario de quiero recibir más información, formulario de contacto, estoy interesado, bla, bla, bla. Pues un formulario de este tipo que esté integrado, fijaos que voy bajando y la cabecera se queda, DNI, totalmente personalizable, en color, en texto, eh, clicamos, ¿no? Eh, realizamos la matrícula y demás. Y, de, y encima, cuando pinchamos en realizar matrícula, eh, como aquí se ha puesto, a ver, como aquí se ha puesto el correo electrónico, pues se recibe un correo electrónico eh, automatizado en el que nosotros también podemos personalizar lo que queramos decir. Esto da mucha profesionalidad, ¿vale? Da mucha credibilidad al negocio y, y aporta seguridad. Eh, puede parecer una tontería, pero inspira mucha confianza en el potencial cliente o en mi caso en el potencial estudiante. Hay otras herramientas, como muchos también conoceréis, como Google Forms, que son gratuitas. Y bueno, Google Forms eh, te, deja utilizar, o sea, te deja personalizar también los campos, a escribir, el color, poner un logotipo y demás. Pero al final luego el cliente ve, está utilizando Google Forms, ¿no? Porque te lo pone abajo y porque la, la URL que pasa es de Google y no es tipo eh, tu página web, ¿no? es barra, área privada, matriculación, como he puesto yo y demás, es, ¿Sabes que ha utilizado la herramienta gratuita de Google Form? A ver, que no está mal, pero que de cara a una imagen eh, de una empresa pues siempre inspira más confianza un formulario de elaboración propia con dominio propio, como en este caso punto a un enlace genérico con, con muchas letras aleatorias, como sabéis que es, eh, de Google Form. ¿vale? Entonces, este tipo de detalles eh, cuentan, ¿vale? cuentan, cuentan luego. Vale. Bueno, aquí simplemente también otro. Eh, por ejemplo, los formularios también se pueden utilizar. Aquí yo tengo puesto, bueno, la diversidad de los datos obtenidos es responsabilidad del cliente, ¿no? Este para la certificación energética. Pues imaginaba ahora con la certificación energética que es 100% online, que antes había que ir físicamente a la vivienda, conocía al cliente y ahora que es 100% online eh, hay mucha gente escéptica y hacen bien. Pues si yo encima le planteara un formulario de Google Form y bueno y este y me va a cobrar por adelantado y de google form y no lo conozco en persona pues sinceramente que, que sea un formulario propio de la web y demás sé que, que esto hace que muchos clientes pues finalmente no, no se caigan bien pues dicho todo esto pasamos eh, al apartado 2 que es eh, la infraestructura necesaria. Bueno, ¿qué es realmente esto de la infraestructura en un negocio? Bueno, pues yo suelo utilizar mucho la RAE, porque para eh, cosas que parecen que, que sabemos la definición, luego vemos alguna aceptación de la RAE que, que nos sorprende. Y bueno, en este caso eh, se define como un conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera, ¿no? Que aquí es lo que, el caso que nos compete, una organización. Es decir, conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para que una organización, en este caso empresa, pues funcione adecuadamente, ¿vale? Pues yo creo que es lo que tenemos todos eh, un poco en mente, ¿no? Elementos físicos, mirad. Como estáis viendo ahí, es decir, el ordenador, el teléfono, merchandising, mobiliario... Estos son los elementos com más comunes en casi todo modelo de negocio. Es decir, yo voy a eh, vender una aplicación, voy a necesitar un ordenador, teléfono, merchandising, mobiliario, voy a... Eh, Ofrecer mis servicios para crear páginas web, más de lo mismo. Bueno. O sea, dentro de una infraestructura TI, ¿vale? Tecnología de la Información o una infraestructura tecnológica, los elementos físicos básicos que casi todos vamos a, a necesitar son estos, ¿vale? Mirad, el PC. Quiero hacer aquí una aclaración. Eh, es distinto el ordenador eh, con el que se trabaja, es decir, con el que internamente nosotros pues trabajamos a eh, con el que mm, nosotros de cara al cliente podemos mostrar el servicio, los productos publicitarlo y demás, ¿vale? Eh, bueno, aquí eh, una de, la, de las cuestiones que planteaba Olga en el preámbulo, en la presentación, ¿es mejor un sobremesa, una tablet, un portátil? Pues mirad, eh, desde el punto de vista técnico, eh, lo mejor es un sobremesa, ¿vale? Es un de sobremesa, primero porque son más, generalmente son más potentes a ver, también hay portátiles potentes pero económicamente la misma potencia pues en un sobremesa eh, va a ser eh, mejor, ¿no? Y, y más económico, a igualdad de potencia como digo, luego también en un sobremesa eh, podemos ir eh, actualizándolo al cabo de los años pues la tarjeta gráfica se me ha quedado corta pues le quito y le pongo otra la memoria RAM se me ha quedado corta, le quito y le sumo más. En un portátil no, en un portátil a la basura, otro portátil. ¿Vale? Entonces, claramente un sobremesa. Ahora, de cara a mostrarle un vídeo, una presentación, una animación a un cliente, pues queda mucho mejor una tablet. ¿Vale? Entonces, si, si nosotros físicamente vamos a nuestros potenciales clientes o clientes mostrarle cosas, pues deberemos tener nuestro PC... Y aparte nuestra tablet para mostrarles eh, de cara a los clientes. ¿vale? Teléfono. Mirad, aquí quiero hacer eh, otro inciso que a lo mejor puede parecer algo trivial, pero que bueno, en mi opinión no lo es. Y es que el teléfono debe estar adaptado a las necesidades de nuestro negocio. Es decir, si en nuestro negocio solo vamos a realizar llamadas no hace falta comprar el smartphone de última generación, o sea, ¿para qué? Un móvil muy, muy normalito y, por ejemplo, mejor invertir en unos buenos auriculares Bluetooth, pues para mayor comodidad de la llamada, de tener el móvil en la mesa e ir cogiendo las llamadas por Bluetooth y directamente, si solo lo vamos a utilizar para hablar, para que vamos al último modelo de generación, si no, no nos va a servir de nada. Ese es nuestro móvil de empresa, luego aparte, pues obviamente nosotros tendremos en nuestro móvil particular, ¿vale? Que queremos un único móvil, pues tenemos ahora móviles casi todos ya vienen con doble sim, ¿vale? Una sim es decir un número para tema particular y otra sim otro número para eh, el número de la empresa. También herramientas en el teléfono como el WhatsApp Business. El WhatsApp Business, no sé si lo conocéis, es una herramienta gratuita como WhatsApp, solo que aplicada a los negocios. Entonces, el funcionamiento es igual que el WhatsApp, solo que te permite una serie de características adicionales que el WhatsApp normal o particular pues, no las trae. Como es, por ejemplo, en tu perfil de WhatsApp, pues, puedes poner catálogos y anunciar eh, todos tus productos, tus servicios... Luego también una cosa que que yo, por ejemplo, en mi empresa pues uso mucho, es la de eh, si, por ejemplo, te escribe un número que no tienes agendado, no lo tienes en la agenda, pues recibe una respuesta automática. Por ejemplo, eh, tal persona te escribe, pues yo, por ejemplo, salta la respuesta automática de bienvenido, súper ingeniero, en breve se la ha atendido. Y eso parece que no, pero de cara al potencial cliente, pues le inspira mucha confianza. ¿Vale? Eh, también, por ejemplo, el WhatsApp Business te permite eh, por franja horaria. Si un cliente, por ejemplo, te escribe a las 7 de la tarde, pues recibe la respuesta de nuestro horario de atención al público es de 9 a 6, eh, será atendido a la mayor brevedad posible, porque son las 7 de la tarde y ya está fuera del horario comercial. ¿Vale? Entonces, son pequeños detalles que de cara al cliente son detalles que le van a inspirar mucha confianza y detrás de eso, obviamente, hay una inversión en tiempo y un trabajo y esfuerzo nuestro. Pero bueno, luego, eso es eh, recompensado. ¿vale? Ah, hilando también con lo que decía anteriormente de eh, no tener, a lo mejor, o sea, mi recomendación es no una empresa eh, tan clásica o tan anclada en el pasado o con tanto formalismo pues aquí está un poco la prueba no la, yo creo que la utilización de WhatsApp Business de WhatsApp para como un canal más de, de comunicación con el cliente y con el potencial cliente puede de gran utilidad si fuéramos una empresa clásica formal pues nada nos limitaríamos a llamadas correos electrónicos y, y poco más sin embargo, canales como WhatsApp Business, eh, bueno, oye, pues sígueme en las redes sociales, pues mira el artículo que he compartido en LinkedIn, en Twitter, creo que, que está a la orden del día y, y que debemos usarlo así. ¿vale? vale, pues bueno, antes de seguir, a ver, voy a contestar, que estáis preguntando por aquí, por el chat... Eh, comenta, eh, ¿las encuestas telefónicas eh, pueden ser tenidas en cuenta para realizar el testeo del producto? Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Aquí pasa una cosa. Todos estamos hartos ya de, de encuestas telefónicas y de... Entonces, eh, mi recomendación al respecto, y lo digo porque hace años lo que se llamaba Puerta Fría, hacía yo encuestas telefónicas para ver qué les parecía eh, tales ideas que tenía yo para de domótica. Eh, no digáis a lo mejor, eh, la, eh, la encuesta es muy corta, eh, ¿van a ser dos minutos? No, porque si estás diciendo eso, está haciendo ya un prólogo de que, de que se te va a hacer pesado y son solo dos minutos. Directamente di, le llamo de tal empresa, no va a conocer la empresa mejor, le va a suscitar curiosidad, pero y, y empieza a hacerle la encuesta directamente, ¿vale? Es decir, directamente... Le hacen las preguntas, ya se dará cuenta de que le está haciendo una encuesta, pero no le digas, eh, le llamo de tal empresa, nos dedicamos no sé qué, estamos ubicados no sé qué, le voy a hacer una encuesta, pero es que o te dice que no y te cuelga o te cuelga directamente. Sé un poco más eh, coloquial, más. Y directamente a un par de preguntas tres y listo. Y así la mayoría suele, suele realizar la, la encuesta. Vale, eh, por aquí preguntan eh, ¿con qué programas se pueden hacer los formularios para que sean propios? Pues a ver eh, existen muchos plugins para WordPress en el que se pueden eh, realizar los formularios y esos plugins son también gratuitos, ¿vale? Que es lo importante cuando estamos empezando no Como ahora hablaremos de, de inversión en, en tiempo y en dinero eh, dentro de WordPress eh, Entro un poco en, entre comillas, cosas técnicas, porque bueno, supongo que no todos eh, sabréis el tema WordPress. Eh, WordPress bueno tiene una serie de plantillas y modificando esas plantillas con lo que se hace pues, la cabecera, el footer de la página web, el cuerpo, ¿no? las distintas páginas. Y luego, por ejemplo, pues, tiene una serie de plugins. Con estos plugins pues se pueden elaborar en los formularios propios que estáis preguntando por el chat y que he mostrado anteriormente. Eh, se pueden elaborar el, el típico mapita de Google Maps que da la ubicación y una serie de cosas. Y el formulario más estándar, el eh, plugin, mejor dicho, más estandarizado para hacer este tipo de formularios en WordPress eh, se llama Contact Form 7. Vale, pues eso lo, lo voy a dejar escrito por el chat. Contact Form 7 es el plugin... De formularios para WordPress. Vale. Bueno, y dicho esto, el tema del mobiliario, bueno, es algo, algo al uso, ¿no? Es decir, eh, mesa, eh, cajonera, silla, vale, etcétera, etcétera, etcétera. No, no hay mucho más que, que decir ahí, eh, es algo obvio. Y, y luego, el tema del merchandising. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, el merchandising es necesario, no guste no. Es decir, tarjetas de contacto, eh, roll-up, roll-up como el que tengo aquí detrás, pegatinas, eh, etcétera, etcétera. Lo que creáis conveniente según vuestro modelo de negocio. Eh, da también caché y da confianza al, da confianza al, al, al cliente final, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, cuando eh, termino un proyecto de domótica, bueno que, que al cliente pues, se le deja eh, la casa funcionando, no, se realiza la, la denominada puesta en marcha y se queda todo funcionando, eh, Pues para entregarle la documentación, el documento técnico, la planimetría, todo redactado, todo bueno. Pues ¿Qué hacen las empresas del gremio del sector más clásico o empresas de toda la vida? Pues tengo un tocho así, impreso, grapado o encuadernado, y le dice al cliente, toma. Yo no hago eso. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Tengo pendrive eh, de 4 8 gigas eh, personalizados, como el, logo, el logotipo de superingeniero, y cuando la hago la puesta en marcha le digo al cliente, toma el PEN. El cliente le estoy regalando un pendrive que puede utilizar para lo que quiera y ahí tiene digitalmente eh, toda la documentación. Fijaos la tontería que puede parecer esto, pero el beneficio que aporta tanto para el cliente como para mí. Mira, esto de cara al cliente y dice, hostia, yo para qué quiero un mamotreto de, de, de folio impreso, me va a ocupar un espacio físico, se llenan de polvo, eh, con el tiempo se deteriora, esto está ya muy visto, ahora todo el tocho este no me lo voy a leer, tal, vale. Y dice, mira, este me ha entregado un pendrive, ay, mira, qué gracioso, con el, el logotipo de la empresa, ah, bueno... Y si algún día tiene una necesidad, va, puede utilizar ese pendrive para su propio uso. Estoy aportando un beneficio al cliente, pero es que el beneficio que eso me aporta a mí, el cliente no sabe que es aún mayor. Comprar pendrives personalizados con el, con el logotipo sale más económico que imprimir físicamente la documentación. Entonces, yo estoy ahorrando dinero y estoy quedando encima mejor con el cliente. ¿vale? Ese tipo de cosas... Son las que las que siempre hay que tener en cuenta para, para el modelo de negocio. Bueno, y pasamos eh, a los elementos digitales. <ríe> Mirad, eh, algunos de los más comunes, eh, insisto, en casi todos los modelos de negocio dentro de una infraestructura TI, pues son los que estáis viendo. El software, eh, la página web. <coughs> Disculpa, en la página web, correo corporativo y firma digital. Como software importante que todos debemos tener o que la mayoría de, de empresas deben tener, pues el software específico que haga falta para, para esa empresa, por ejemplo, si una es empresa, una empresa de creación de páginas web, pues el WordPress instalado o Honla con el que se trabaje si una em empresa pues, de creación de contenido multimedia, pues eh, ¿cómo se llamaba el software? Este famoso, a ver, un momentito, lo tengo por aquí. El OBS Studio, ¿vale? Eh, y por ejemplo, bueno, pues el, eh, yo que me dedico al tema de CanX, pues el ETS, en fin, cada uno su software específico. Software más generalista, Adobe Pro. Eh, bueno, y ya es que hoy en día, como hay cantidad de herramientas online, pues básicamente teniendo el, el navegador y todos los drivers instalados, por lo menos yo poco poco software utilizo generalista, más que el Office, Adobe Pro y ya los software específicos. ¿no? Bien, el, el tema del correo corporativo, mira, aquí insisto otra vez en la importancia. Eh, de la profesionalidad que otorga un dominio propio y también en el correo. Es decir, imaginaos, eh, nuestra aplicación, bueno, se va a llamar, imaginaos, APP, ¿no? Venta APP. Eh, o bueno, o, o, el, o el caso mío de, de superingeniero. Eh, yo podría hacer un correo que fuera eh, superingeniero.gmail.com. Vale correo gratuito, lo hago en un par de minutos y ahora me publicito con superingeniero.gmail.com Vale. O tener un correo corporativo lo cual recomiendo encarecidamente. No es lo mismo eso a decir info.superingeniero.es pero es que el mío es manuel.superingeniero.es es que el de formación es formación.superingeniero.es que luego en mi caso todos los tengo redireccionados al mismo, y me llegan todos a Manuel. Pero... Eso, de cara al potencial cliente, eh, le va a dar la imagen de que somos una empresa a lo mejor en volumen mayor de la que, de la que somos de empleados, me refiero, y, y sobre todo va a dar eh, mucha profesionalidad y va a inspirar mucha confianza. Eh, hay herramientas como G Suite de Google eh, que puedes... Eh, personalizar ahí eh, tu correo, vale. Lo voy a mostrar, a ver. Un momentito que comparto. Mirad, aquí eh, estáis viendo arriba eh, que el, lo veis arriba aquí a la izquierda. Bueno, si lo dejo que el, el correo es manuel es, vale. Pero estáis viendo que el interfaz bueno, y aquí al redactado un correo, es de Gmail. Y diréis, bueno, pero es Gmail o es corporativo. Es corporativo, pero es el G Suite que tiene Gmail para hacer tus propios dominios corporativos. Es súper económico. Eh, vale, no sé, un poco de euros al mes. O se puede hacer, ya sabéis cómo va todo esto, suscripciones anuales, trimestrales, mensuales. Merece la pena. Porque te va a otorgar eh, un montón de correos, como digo, el de info, el de formación, vosotros obviamente lo podéis personalizar, arroba el dominio que tú tengas, eh, .es o .com, y sin embargo la interfaz es como el de Gmail, ¿vale? Entonces, no, no, no, no se puede comparar, ¿vale? A ver. insisto y la, la herramienta se llama g suite vale la que la que permite esto de, de google eh, también un inciso más en el tema de correo corporativo si en vez de herramientas como g suite de google eh, bueno pues utilizar el correo corporativo pues de algún hosting que tengáis hosting es el almacenamiento de la página web pues muchas veces te dicen hosting más correo corporativo pues eh, tanto el plan anual bueno muchas veces esos correos corporativos de esos correos corporativos de, de estos planes de hosting, lo digo por experiencia, porque estuve dos años, que, que vaya tela, os explico. Cuando tú envías ese, ese, un correo corporativo, a la persona a la que se lo envías, le llega a correo no deseado o a spam. ¿Vale? ¿Por qué llega a correo no deseado o a spam? Pues porque las principales plataformas de correos gratuitos en España, Hotmail y Gmail, y en el resto del mundo, Gmail y Yahoo, saben que, que estos correos corporativos y hosting le está quitando clientes a ellos, a sus correos corporativos de ellos, como Jesuit, como he dicho. Entonces ellos cuando lo reciben detectan que es de otro hosting y dicen, va, spam, porque no, no está utilizando Gmail o Hotmail. Vale, esto es así como funciona. Entonces, recomendación, si utilizáis G Suite, eh, no, nunca va a ir a, a Spam o, o, o correo no deseado. Y el tema del correo no deseado a Spam no pasa nada, porque tú le puedes decir al cliente, oye, mira en Spam o no deseado, que seguramente llega ahí por teléfono, ¿no? pero ya tienes que llamar al cliente, tienes que hacer eh, una llamada ¿no? que es intrusiva, que, que molesta al cliente y, y bueno, no, no es lo mismo. Vale. Y luego también os quería comentar, eh, vale, un momento, ¿estáis preguntando por el chat? Sí, sí, eh, escribo cómo, se, cómo es Jesuit en la herramienta. Ahí lo tenéis escrito. Que muchas veces cuando los correos llegan a uno deseado... Eh, si es HomeMail o Gmail, pues al par de semanas o, o antes, automáticamente elimina el correo, porque está no deseado. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, por eso entre correos corporativos a correo corporativo que sean fuera de Gmail nunca va a ir a spam, pero si envías de un corporativo que no es de Gmail a, a uno de Gmail o HomeMail, normalmente va, va a spam. Y si el corporativo es del propio Gmail de G Suite, va siempre bien. Vale. Bueno, y, y el tema de la firma digital. Mirad, eh, la firma digital eh, es muy importante, ya aquí sí depende un poquito más del modelo de negocio que tengamos. Es decir, si por ejemplo, eh, si por ejemplo eh, en nuestro modelo de negocio vamos a firmar digitalmente presupuestos, la facturación la vamos a hacer también digital, vamos a, como en mi caso, ¿no? redactar proyectos de ingeniería que ya van todos firmados digitalmente, pues entonces es imprescindible eh, tener la firma digital. Vale. Os comento rápidamente el tema de la firma digital. Eh, voy a compartir para cómo, cómo se saca la firma digital y en qué consiste luego en el, en el Adobe. ¿vale? Eh, os voy a compartir esta página web a ver esta es la página web eh, de la fábrica nacional de moneda y timbre como estáis viendo entonces eh, en esta página web es como se obtiene el denominado certificado digital de persona física o certificado digital de persona jurídica que es el que nos va a permitir realizar la firma digital vale una vez que entramos pinchamos en sede electrónica y fijaos en certificados una vez estamos en certificados eh, si sí, nosotros en nuestro negocio vamos a estar como autónomo o no para nuestro negocio, pero eh, de manera particular, sería persona física. Y si tenemos una empresa, una sociedad limitada, sería certificado de representante. Y en persona física, pues eh, simplemente es eh, ir siguiendo estos pasos, ¿vale? Y cuando seguimos estos pasos, eh, se nos envía en el correo electrónico un código, ¿vale? Con ese código vamos nosotros físicamente pues, a una oficina de, de la agencia tributaria o de Hacienda y con ese código se lo damos al, al funcionario, al administrativo, y nos llega el otro correo electrónico. Y ya el correo electrónico que nos llega, nos descargamos un archivito y ese archivo es el que hacemos doble clic, lo instalamos y ya se instala nuestra firma digital, tanto en el ordenador como en el navegador eh, que tengamos puesto como predeterminado. ¿Vale? tan sencillo como eso. Entonces esto qué nos permite, pues nos permite, eh, por ejemplo, en mi caso, certificado energético, pues el, para registrarlo a través de la plataforma de la Junta Andalucía y yo lo registro, pues con, con mi firma digital, con el certificado digital de persona física. Eh, otra empresa, pues que se dedique a subir documentaciones a la administración pública, pues tendrá que firmarlo digitalmente. O lo más común también de, de toda la empresa es, a ver, un momentito que lo que os lo enseño. Vale, no deja compartirlo, a ver. Bueno. Un momentito que voy a intentar compartir ahora, pero que sí. Vale. Ahora, sí, vale, os lo voy a mostrar, vale, eh, bueno, esto es eh, bueno, un PDF simplemente de, de un presupuesto mío y, y os quería mostrar que hablando de software generalista, como he comentado anteriormente, pues uno es el, el Adobe Pro, como estáis viendo aquí, y eh, dentro del Adobe Pro se puede firmar digitalmente, ¿vale?, una vez que tenemos instalado el certificado digital de persona física o persona jurídica según corresponda, pues como acabo de, de comentar, eh, el Adobe Pro, fijaos, nos da aquí la opción certificados. Si yo pincho aquí, fijaos, firmar digitalmente. Pincho, acepto y selecciono donde quiero firmar. Aquí pedirá mi certificado digital de persona física, estáis viéndolo aquí, lo selecciono, firmar. Bueno, me dice de guardarlo y demás. Lo guardo y fijaos. El PDF reconoce que es una firma auténtica y está firmado digitalmente. Y esta firma digital es la que es válida legalmente a efectos de la administración pública, a efectos de lo privado y, y auténtica realmente más y verifica más que la firma, digamos, de toda la vida manuscrita. Y esto es completamente legal y no estamos imprimiendo ningún papel, teniendo que firmarlo, teniendo que volverlo a escanear y enviarlo. Totalmente legal, ¿vale? Luego también está el Adobe, hablando de, de software general. Bueno, cuando no requiere tanta formalidad, pues fijaos, aquí está mi firma y también permite lo que es la firma manuscrita. Bueno, aquí como lo he firmado ya no me deja insertar nada, ¿vale? Simplemente le daría aquí a firmar, firmar y sale. Eh, esta imagen que no es más que bueno eh, mi firma la firma de cualquiera pues escaneada e insertada vale que para presupuestos al uso o tal facturas pues sí sí es válida legalmente pero ya para documentos oficiales o proyectos y demás pues se requiere la firma digital entonces bueno fijaos que esto al final es una herramienta muy útil eh, gratuito el tema de la firma digital y, y que nos ahorra pues bueno primero que estemos actualizados todo sea 100% digital y, y todo el tiempo que, que nos ahorra, ¿no? El, el tema de la firma digital. Bien, y pasamos ya a la logística de la organización, es decir, eh, teniendo todos los elementos físicos y digitales, a ver, un momentito por aquí, que comentan por el chat. Es que veo que es sobre el Adobe y como ya voy a pasar a otro aspecto, pues digo bueno, paro ahora y, y comento lo del chat. A ver, comenta ¿el Acrobat Reader C es gratuito y también permite firmar digitalmente? Sí, sí, sí, sí, así es. El, el Adobe Reader efectivamente es gratuito, el Adobe Pro es de pago y la firma digital eh, siempre es eh, gratuita tenerla, ¿vale? Eh, yo tengo el Adobe Pro, pues, simplemente porque tiene unas opciones de eh, para pasar a PDF, puede proteger PDF, que el Adobe Reader no lo permite, pero efectivamente para la firma, con el Adobe Reader y la firma digital que hemos visto que es gratuita, pues, también se puede. Perfecto. Gracias por, por la aportación. Vale. bueno pues teniendo todos los el elementos físicos como decía y digitales que necesite según mi modelo de negocio eh, la interconexión entre ellos y su funcionalidad es lo que conforma la infraestructura ¿vale? lo tengo todo pues eso da lugar a, a la infraestructura vale vamos ahora con el desarrollo de la infraestructura que realmente esto eh, va a ser mucho de de sentido común, ¿vale? Va, no, ya veréis que no, no tiene gran cosa. Mirad, en primer lugar, obviamente debemos comprar los elementos físicos. Es decir, no siempre lo más caro es lo mejor. Esto ya eh, pusimos anteriormente el ejemplo del móvil, ¿vale? Para comenzar es suficiente con que los elementos cubran las necesidades. Progresivamente ya tendremos tiempo, se hará invirtiendo en nuevos elementos y mejorando los ya existentes. Y el coste debe ser el más reducido posible. Lo decíamos anteriormente, al principio vamos a tener mucho tiempo y poco dinero. Por lo tanto, nuestro objetivo será, ante la mínima inversión económica, obtener el máximo beneficio posible. ¿Vale? Esa es un, una máxima, ¿no? como se suele decir, que, que hay que tener siempre en cuenta. Bien, en segundo lugar, la puesta en marcha y configuración de esos elementos físicos. Se deben configurar correctamente los elementos para que cubran las necesidades. Es decir, si desconozco alguna configuración necesaria, lo que comentaba anteriormente, pido ayuda, una formación específica, un tutorial de YouTube, un foro... Vale, Invertir tiempo en una adecuada puesta en marcha reducirá costes y minimizará problemas en un futuro. Es decir... Aquí estamos ahora. Inversión en tiempo, menos inversión en dinero. ¿Vale? Eh, decíamos, creo que, que de manera acertada en cuanto a que se ve de manera muy clara el tema de, de la página web. Eh, no tengo dinero, no me puedo permitir a alguien que, que me haga la página web y que luego realice modificaciones y ahora la plataforma de WordPress y ahora el formulario y ahora... Bueno, no pasa nada. Voy a invertir en tiempo. A lo mejor uno... Me lo hacen un mes y está todo súper listo. Y yo tardo tres meses porque estoy aprendiendo. Tengo tiempo, no tengo dinero. Invierto en tiempo. Perfecto. Vale. Adquisición eh, de los elementos digitales. Para minimizar costes, bueno, pues toda, eh, todo el software que hay gratuito eh, pues, se descarga, eh, utilizamos... Eh, eh, bueno, si a lo mejor hay un software que es de pago y no lo podemos permitir, pues a lo mejor con los gratuitos podemos hacerle paño, ¿no? Y, y así vamos tirando. Software que necesitemos que requiere licencia? Bueno, pues no queda otra que adquirirla, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, con el ETS para programar los dispositivos domóticos o como tuve que hacer con el Adobe Pro, etc. Insisto, empezar con lo imprescindible y poco a poco se irá incrementando según la demanda. Hacemos una pequeña inversión económica que siempre es necesaria y vamos a tener... El máximo beneficio posible. Bueno, y la configuración técnica de esos elementos digitales. Es decir, es muy importante una correcta configuración, ya que de este modo se podrá sacar el máximo rendimiento de dicho elemento y el máximo beneficio eh, para el negocio. ¿Que se configura lo adecuadamente? Ok, perfecto. ¿Que no se configura? lo no tengo duda al respecto. Insisto, tutoriales, foros, oye, soporte del fabricante formaciones, etcétera. Y volvemos a la transparencia anterior. Invertimos en tiempo y mucho menos en dinero, ¿vale? Bueno, y ya para finalizar eh, os voy a comentar un par de cosas sobre la aplicabilidad, ¿Vale? La primera es utilización de la infraestructura en beneficio del modelo de negocio, es decir, utilizar todos los recursos disponibles con el objeto de ofrecer una experiencia positiva de servicio y de compra, o de servicio de compra, ¿no? O sea, ya como estamos viendo a lo largo de toda la presentación, pues, en nuestro modelo de negocio un producto o un servicio, ¿no? ofrecer argumentos comerciales y siempre defender nuestra infraestructura como la más adecuada y óptima eh, para generar nuestro modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que nosotros, pues para recabar los datos eh, de un cliente o de un potencial cliente, utilizamos los formularios online que os he comentado anteriormente. Bueno, pues estos formularios online, a lo mejor un cliente puede decir Oye, mira, qué follón, yo es que no controlo esto de las nuevas tecnologías, no sé, rellenar el formulario, tal, tal. Vale, pues nosotros siempre tenemos que defender, oye, mira, utilizamos formularios porque según la ley de protección de datos es obligatorio que tú no me puedes decir tu DNI por teléfono, lo tienes que decir escrito, ¿vale? Es siempre defender la infraestructura que hemos montado, ¿vale? No sirve de nada crear una infraestructura eh, súper bien, funciona todo correctamente pero luego que tengamos pequeño ataque y no sepamos bien defenderlo. ¿vale? Sie siempre eh, hay que defenderla como que es la mejor, ¿vale? la, la, no la nuestra es la más adecuada y, y la más óptima. Por eso lo que estáis viendo a continuación en la transparencia. Los puntos fuertes, pues, que sean los más visibles, y los puntos más débiles, hombre, tampoco ocultarlos, pero si están menos visibles es mejor, ¿vale? que, que como os decía también anteriormente, siempre habrá puntos débiles bueno y el otro aspecto que os quería comentar de la aplicabilidad es el feedback ¿vale? la retroalimentación es imprescindible en la mejora continua de un negocio imprescindible ¿vale? si a nosotros nos da eh, pereza esto del feedback nos parece tedioso, mucho trabajo a ver, lo es pero es que si no obtenemos feedback, no vamos luego a poder seguir mejorando, obtener más feedback, seguir mejorando. Es que es casi obligatorio, ponerse obligatorio para que, para que si queremos ir escalando e ir creciendo. Obviamente, si sí. queremos quedarnos tan como estamos, pues perfecto. Vale. Feedback de los clientes. Pues mira, hemos dicho antes a, a algunos, ¿no? Eh, Google Business. Eh, lo recomiendo muchísimo. Google Business es una herramienta de Google también gratuita eh, en la cual eh, seguro que con este ejemplo sabéis a lo, que, a lo que se refiere con Google Business. Muchas veces habéis escrito en Google, eh, empresa que haga tal cosa. Y aparte de las páginas web, a la derecha aparece el mapita de ubicación de Google Maps, el teléfono, el horario, fotos, ¿vale? Pues eso aparece ahí gracias a Google Business. A, sí, a Google My Business. Google Business si, si la empresa no estuviese escrita en Google Business, pues no, no aparecería directamente la información en, el mismo, en la misma página del buscador sin necesidad de clicar eh, la página web. ¿vale? Sí, por aquí están comentando por el chat que está súper bien Google My Business. Sí, la verdad que lo recomiendo encarecidamente. vale, vale eh, Ah, bueno, sí, lo que quería comentar también de Google Business. Fijaos, esto tiene una herramienta. Aparte de posicionarte bien en Google y, y, ser, y sirve para mantenerte actualizado, que bueno, más clientes te conozcan, es una herramienta también de, de feedback, de retroalimentación, ya que permite pues, que los, eh, los clientes valoren de una a cinco estrellas, dejen comentarios y ya sabemos que, que hoy en día pues, nosotros miramos mucho las opiniones y las valoraciones, pues ya no solo como clásicamente para Tipo hospedaje, tipo hoteles o, o incluso aerolíneas, ya pues, para casi todo, vemos las la opiniones de la gente, las evaluaciones de la estrella, casi para cualquier producto o servicio, por lo tanto, es muy, muy importante, ¿vale? Obviamente, formularios de satisfacción, preguntando directamente por mail, por teléfono, etcétera, ¿vale? lo que os comentaba ahora mismo, es un bucle. Feedback, venga, vamos a seguir mejorando. Otra vez, más feedback, venga, seguimos mejorando. Más feedback y así. ¿vale? Esto es un continuo eh, que nunca para. ¿vale? Yo llevo cinco años, pues cada dos o tres meses ahora modifico esto de la página web que veo que así está mejor. Ah, ya han coincidido varios clientes que me han dicho que este campo del formulario es un poco lioso. Por lo tanto, voy a ponerla. Mira, ya este feedback no se repite como negativo ya. Y, bum, bum, bum, ¿vale? En continua transformación, pues para, para seguir mejorando y, y creciendo, ¿vale? Que es la idea. Bueno, pues finalizamos. Eh, espero que, que haya sido de interés. Y, y bueno, que no se haya hecho muy, muy pesado, ¿vale? No deja de ser una hora y media. Y nada, os deseo de verdad que mucha suerte a los que vayáis a emprender o, o estéis ya liados con, con algún negocio. Vale, pues gracias a vosotros, me alegro que, que os haya parecido interesante. Bueno, aprovecho para comentar, eh, como está poniendo Ana, cuestiones de satisfacción, ¿vale? Lo que venimos diciendo, feedback, ¿vale? Nos interesa mucho saber vuestra opinión, así que qué menos que nosotros aplicar lo que promovemos, ¿no? Bueno, pues saludos.